Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte. Saludos, señor senador, bienvenido a Contacto Diario. Muy buenos días, Víctor, señor antiguo, mi amigo Emanuel. Muy buenos días a todos los televidentes y redes que lo sigan ustedes día a día a través de Contacto Diario. Qué bueno. Gracias, senador, por estar con nosotros y precisamente este conversatorio que vamos a sostener en el día de hoy con la presencia aquí de Ramón Antigua, que es su segmento aquí hablando de política los, los a otro nivel. Antiguo, entonces así es, lo tomamos prestado así es, <risa> y la presencia de nuestro compañero Emanuel Tejada y quisiéramos iniciar señor senador este conversatorio eh, hablando precisamente de este tema que es el que está en el, tapete, en el tapete y en el congreso, y es el caso del código penal y mi primera inquietud eh, que nos gustaría que usted pues, satisfaciera, y es describirnos, señor senador, cuál es eh, el, al momento de nombrar esta comisión a la cual usted pertenece para hacer las evaluaciones y la indagatoria con respecto a lo que es eh, la, la eh, oír verdad eh, diferentes sectores con respecto al código penal que está en vía de ser aprobado, cuál es la función realmente por la, por la que se nombró ...esa comisión a la cual usted pertenece. Déjeme colocar un momentico. Ahí me, ahí me puede ver bien. Sí, sí, sí correcto. Sí. Sí, Pedirle disculpa porque estábamos en carretera y... Eso es parte, y parte, parte del trabajo. Está... Parte del trabajo. Mire, sí. eh, el Código Penal, el proyecto del Código Penal... ...que fue aprobado en la Cámara de Diputados... ...el pasado mes de junio, eh, justamente tiene que pasar al Senado y así se designa una comisión especial eh, a través de la presidencia del Senado, en la cual participamos nueve senadores, eh, la mayoría de nosotros ligados al derecho y a la medicina. Eh, nosotros lo primero que hicimos fue eh, ver el método que íbamos a utilizar eh, para nosotros estudiar el código, lo hicimos, que era leer, como manda el reglamento, leer el proyecto completo, que tiene 422 artículos, y luego dar la opinión, eh, luego escuchar a las diferentes personalidades e instituciones eh, que quisieran opinar al respecto. Pues así lo hicimos, pasaron eh, una gran cantidad de instituciones y personalidades, personas, eh, con interés en este código y fueron escuchados eh, la última persona que fue escuchada fue justamente el día 2 de agosto que fue la magistrada procuradora eh, la señora Miriam Germán que también sometió algunos puntos que ella entendía que debían ser eh, arreglado o, o, o, o sacado del código y otras opiniones el código eh, hubo un par de senadores que sometieron que se dejara perimir el proyecto porque no hay tiempo para conocerlo presentar las opiniones de, de todas las personas que quieren algunos cambios y que no había tiempo yo sugerí que habíamos mirado bien el código, lo habíamos leído, y que, por tanto, entendía que el código, en gran parte, es bueno. Aunque tenga sus deficiencias, el código es bueno, porque tiene 20 años dando vuelta, un año completo ahora en la Cámara de Diputados, que por fin ha aprobado, de nuevo, porque otra vez se ha aprobado, y ha perimido, eh, fruto de algunos intereses. Eh, recordemos que el código fue en la gestión del gobierno pasado, eh, fue aprobado y retado por el entonces presidente, el señor Medina, con el tema de las tres causales. Volvió y se reintroduce el proyecto y luego es aprobado en la Cámara de Diputados. Déjenme explicarles qué es lo que sucede exactamente. Nosotros no estamos para dejar perimir. Nosotros podemos decir que un proyecto perima porque cumpla con su tiempo, y no se puede, y no se dé un informe, sea favorable o desfavorable. La única forma de nosotros salvar el código que tenemos es aprobándolo tal cual llegó de la Cámara de Diputados. El código no es malo. El 90%, quizá más, de lo que está en ese código es bueno y es mucho mejor que el código actual porque está acorde a los nuevos tiempos, donde ahí se sanciona realmente la impunidad, la corrupción, el crimen, la delincuencia, y se protegen los derechos fundamentales de todos los dominicanos y dominicanas, como personas sin discriminación de raza, religión, edad, o sea, el código es bueno y está acorde a los tiempos, donde realmente se sancionan los nuevos crímenes, delitos, que se cometen, a acorde a este tiempo, porque el código actual no sanciona muchos eh, crímenes que se han desarrollado en los últimos tiempos, y ahí se sanciona. Incluso están las sanciones, las multas. El, el, el código es bueno, claro, no es perfecto, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué yo hago la observación de que se apruebe tal cual vino la Cámara de Diputados? Una sola letra que se le cambie a... Uh, ...al código... ...un solo párrafo, un articulado... ...una modificación... ...el código tiene que volver a la Cámara de Diputados... ...cierto... ...pero no hay tiempo para que vuelva a la Cámara de Diputados... ...y hacer toda esa corrección... ...entonces perime... ...al perimir... ...el código queda en el limbo... ...y queda en un limbo jurídico... ...porque no vamos a tener... ...código... ...realmente... ...el artículo 422 del mismo código faculta lo que es la vacación legal, que es el tiempo para que el código entre en vigencia. Y en ese vacación en esa vacación legal que es de 12 meses, se pueden presentar todas las modificaciones posibles. Y no se pierde el código. Recordemos que cada quien piensa diferente, cada quien tiene sus intereses y entiende, de acuerdo a como interprete la ley, qué es lo que interesa a cada uno. La razón por la que nosotros estamos aprobando, que ahí voy a entrar entonces, qué fue lo que pasó, es porque de no aprobarlo tal cual, el código perime y se vuelve a cero. Si lo aprobamos tal cual, salvamos lo bueno que tiene el código y podemos hacer las modificaciones en estos 12 meses. Si volvemos dejamos perimir el código o lo mandamos a la Cámara de Diputados con las modificaciones, entonces se pierde tiempo. No hay tiempo para hacer las modificaciones, es cierto. Entonces lo que van a hacer es reintroducirlo de nuevo y no aprobarse y empezar de cero. De siete senadores que estamos en la comisión, cinco estuvimos de acuerdo en que se aprobara el proyecto del tal cual vino de la Cámara de Diputados. Con la salvedad de que los 12 meses se sometan las modificaciones del lugar. Senador. Pero muy una cosa también quiero dejar claro. Eh, han dicho que, que no se estudió, que no se ha analizado, fue mucha mentira. La comisión tuvo sus reuniones. Lo que pasa es que algunos senadores que tenían el interés de que Perimiera realmente, por sus intereses, quizás por las modificaciones que ellos quieran hacer y que no hay tiempo, entienden, Entienden que dejarlo perimir es lo mejor. Por lo tanto, no votaron a favor de que se aprobara. Y eso es lo que sucede. Nosotros desmenuzamos, lo leímos completamente, recibimos todas las personalidades, el 95% de todas las personalidades que fueron al Congreso, al Senado, a ser escuchados, están de acuerdo en que se apruebe el Código tal cual. Senador. Entonces estamos, estamos votando por lo, por la mayoría. El, Eso oye, es lo que sucede. Escuche, senador. Yo pienso que sí, que pudo haberse aprobado y al final era mejor porque el presidente si se aprueba el presidente tiene el derecho a veto. Y ese, claro. veto, ese veto incluye en qué no está de acuerdo de forma que salva toda la otra parte buena. Y solamente que... observa la parte que entiende que hay que volver a revisar. Y era más fácil que dejarlo perimir, que tal como usted dice, vuelve a cero. Ahora, ¿en qué quedaron esas, en la parte que se, que se llegó a la Comisión y al Senado? ¿En qué quedó el tema de la, que se hablaba en la Cámara de Diputados, que se, se pretendía bajar de 10 años a 2 años el tema de la penalidad por los actos de corrupción, las tres causales, y otros temas que se discutieron, ¿cómo quedó en la Comisión del Senado esos temas? Mire, eh, lo que sucede, eh, escuche, lo que sucede es que esos son temas que se pueden debatir en los 12 meses antes de entrar en vigencia, de ser aprobado. Nosotros no tenemos el tiempo para debatirlo y hacer los cambios que hay que hacer. Todo esos es un tema que lo tenemos en carpeta para que se conozcan después de aprobado presentar las modificaciones en la vacación legal de dicho proyecto. No debatimos respecto a eso porque de hacerlo, entonces sí perime, o oh, no hay tiempo de hacer las modificaciones. Hay muchas cosas que se tienen que arreglar en el, en el proyecto, pero como usted lo dice, en ese tiempo se arregla lo que está mal y se deja lo que está bueno. Okay. Eh, Nosotros suena... no nos concentramos en un artículo donde todos sabemos que el código, eh, la opinión ha sido lo que tiene que ver con el aborto y sus y el artículo 187 que trata sobre la discriminación, de eso que todo el mundo ha hablado, pero nosotros tenemos que leer el código, los 422 artículos, mirar todos los considerando, mirar todas las vistas, mirar la constitución, mirar todos los convenios, y nosotros hemos hecho eso, y lo que hemos escuchado es, al 90, por 95% de las personas que entienden que es mejor tener este código nuevo que tener el actual, que sí, permite la impunidad, que si sí no sanciona los delitos, que si sí no sanciona realmente los crímenes acorde a este tiempo en que se está viviendo. Senador, ¿y cuál podría ser la causa o el interés que podrían tener esos eh, que tienen la, la intención, según usted señala, de que, de que perima? Bueno, no no no sé qué intención tendrían. Eh, yo sí te puedo decir que entiendo que hay mucha, muchos senadores, en este caso, que tienen su opinión de las cosas que tienen que ser eh, arregladas en este código y que ellos quieren el tiempo para hacerlo e introducir estos cambios. Nosotros le estamos dando el tiempo porque, como dije, el artículo 422 de dicho código te da una vacación legal donde tú puedes presentar todas esas modificaciones, votarlas y antes de que entre en vigencia, ser aprobados. Senador, con relación a... A lo que usted mencionaba de la carta que envió la magistrada Miriam Germán Brito con ciertas observaciones a, a dicho código, ¿fueron estas tomadas en cuenta o, o simplemente las hicieron a un lado en, en el Senado? Están, es eh, eh, como le digo, todo el mundo fue escuchado, pero someter los cambios que han presentado las diferentes instituciones, incluyendo la Procuradora. Eh, la magistrada Miguel Germán están sobre la mesa porque que no hay tiempo de hacer las modificaciones no y con hay relación, tiempo con relación a lo esto que es cuestión es, de tiempo, aquí lo veo es cuestión de tiempo con relación a lo que expresó el presidente del, del Senado Eduardo Estrella de que dejaran al, al Senado debatir y estudiar este tema aunque esto pudiera afectar la... la que perimiera o que pasara el plazo para este código, ¿está o no, o cuál ha sido la, la intención también del presidente del Senado? ¿Lo mandaría a votación si llega a sus manos ese código? Bueno, él tiene la responsabilidad eh, de convocar a sesión hasta el día 15 de agosto. Hoy tenemos sesión... Eh, lo que sucede eh, para presentar el informe, el informe no se ha presentado porque un senador que votó a favor de los cinco que votamos está en España y regresa el lunes. De él venir y, y firmar el, el informe, el martes nosotros estamos leyendo el informe y ya el presidente tiene que ponerlo en agenda. Si el presidente del Senado decide no convocar no convocar, entonces se cae el código. No, no importa que esté en la firma. Ahora él tiene la obligación de convocar y el pleno de los senadores decidir realmente si va a pasar, si va a aprobar. Eso es lo que tiene que llegar al pleno para que cada quien opine y vote a favor o vote en contra. Senador, respecto a eso de, del legislador, miembro de la comisión que está fuera del país y que eh, hay el comentario, no sé si es la realidad, que votó de manera virtual, los eh, oponentes a la aprobación del código establecen que eso está contra los reglamentos del Senado. ¿Qué hay de eso? Eh, no está contra el reglamento del Senado porque la Comisión es soberana. La Comisión decide la forma en que va a hacer su sesión de trabajo y nosotros sometimos que fuera conocido de una forma... Eh, virtual se conociera, donde todos los senadores, los que están opuestos incluso, votaron a favor de que así, de que así está, ahí están las actas. Eh, ahí estaba la senadora Faride Raful, el senador Antonio Tavera, que votaron en contra, vamos a lo mejor dicho no votaron, que tienen eh, que tienen la obligación realmente de firmar el informe. Porque porque ellos están contrario a ese informe, no quiere decir que ellos no puedan firmar, ellos tienen que firmar el acta de que esa fue la decisión que se tomó ahí en ese informe. Pre precisamente... de ellos hacerlo de cualquiera de ellos hacerlo hoy hoy se lee ese informe precisamente, sin, la necesidad, sin la necesidad del senador que está en, de la firma del senador que está en Madrid precisamente senador cuando hacíamos la introducción de la, del, del conversatorio yo hablaba la función para la que fue creada esa comisión y me refería a eso eh, por ejemplo en este caso la, información, la, la comisión rinde un informe favorable eh, al, al senado ¿está en el deber, como usted señala, el presidente del Senado de, de, de, de, de ponerlo en agenda? Sí, él somete... ¿O es opcional por parte del presidente? ¿Está en el deber de ponerlo no, en no, agenda? No, no, no, él tiene que, tiene que someterlo al pleno para que se lea el informe y después tiene que someterlo en, al pleno A para votar. que sea puesto en la agenda del día okay. o en la agenda de la próxima sesión de la próxima semana. Es lo que manda el reglamento. Eh, el, el senador que sea parte de la comisión y decida no firmar el informe, entonces tiene que hacer un informe disidente y tiene que presentarlo por igual junto con el informe. Eso es lo que manda el reglamento. ¿Y cuántos y, senadores y, se necesitan para aprobar el código? Si se manda a votación. Cinco. cinco. Son para... nueve en la comisión, se necesitan cinco, mayoría. Ok. De la comisión son no. nueve y se necesitarían cinco para pasar al informe. Pero si y se lleva al Pleno del tenemos, Senado. en el pleno Senado. ya tenemos del Senado. la firma de cuatro. No, en, el, en, el en el Pleno del pleno Senado, del para Senado. que sea aprobado el código. La dos tercera parte. En este caso, si están todos los senadores, necesitaríamos 22 senadores que aprueben o desaprueben. Okay. Oh, bueno, senador, nosotros... No, no pero, Víctor, <risa> perdón. Senador, eh, sí. usted es el senador de la República y se lo pueden pelear todos los dominicanos. Pero recuérdese que en principio es de nosotros, sin necesidad que creemos celo con los demás del país. Siempre, eh, siempre. En, en lo que tiene que ver con, con la provincia de Duarte, San Francisco y Macorís, en el, tipo de, desde el punto de vista de partidario político, se siente como una especie de, de, de vacío en el liderazgo, con excepción del senador, y no es porque esté en el frente, pues no tenemos por qué estar haciendo excepciones inválidas, eh, poco aicionar respecto a la defensa de los intereses de la provincia se ven del liderazgo político del partido aquí en la provincia eh, ¿qué puede usted decir que se está haciendo como para acoplar ese liderazgo provincial municipal que hay del partido revolucionario moderno para eh, representar en causar las demandas que está haciendo la, la, la, la provincia de Duarte porque con excepción suya, le repito lo que ha hecho en el Senado, esos planteamientos que yo decía en un programa aquí mismo en Contacto Diario, que, que eso solamente lo puede hacer un funcionario, un legislador que esté comprometido con su pueblo y no con el partido totalmente, porque cuando se, cuando aprenden a ser político, político, político en el sentido literal de la palabra, como que se alejan de lo que es la, la representación. Eso no es lo que ha hecho el senador de la, de la provincia de Duarte, Franklin Romero, al contrario. Entonces, ¿qué, ¿qué puede usted decirle a esta provincia que se está haciendo para como aunar ese liderazgo y comenzar a trabajar eh, en función de la promoción de las acciones del gobierno y de lo que propiamente usted está haciendo? Miren, eh, le doy las gracias por las observaciones que hace a mi persona, eh, pero también debo ser honesto, debo ser justo y debo decir que la gobernadora Xiomara Cortés eh, es una trabajadora eh, 24-7, que ha estado, como representante del Poder Ejecutivo, ha estado trabajando arduamente en favor de nuestra provincia. Eh, tengo que ser justo y darle sus méritos, porque realmente reconozco que lo está haciendo y que es una persona que está en la provincia la mayor, el 95% del tiempo, porque nosotros, como senador, eh, tenemos que estar en el Senado de lunes a viernes, a través de las comisiones, a través de las sesiones, y que ella mantiene esa presencia, ejecutando y representando realmente al presidente eh, Luis Abinader. Eh, lo que tiene que ver con el liderazgo de nuestro partido, pues recordemos que nosotros estamos en el gobierno, entramos en el gobierno en un momento muy difícil que es fruto de esta pandemia, donde el gobierno no ha podido eh, realmente utilizar eh, los recursos de que consta, ...para poder tener ubicados a la mayoría de nuestros dirigentes... ...y eso ha creado un pequeño limbo... Eh, ...respecto a las posiciones en el tren gubernamental... Eh, ...hay muchas personas que están esperando... ...que se merecen un, un lugar eh, de trabajo... ...y no lo han podido tener... ...todo está en un limbo... ...el partido, en un momento yo dije que... ...era una situación muy difícil... ...porque la mayoría de las autoridades del partido estaban ahora en funciones, con otras responsabilidades eh, y obligaciones, lo que no permitía que podían atender al 100% a los compañeros y darle la cara. Justamente hoy eh, hay una reunión donde viene el presidente del partido, José Ignacio Paliza, la secretaria general, eh, Carolina Mejía, a una reunión con, la, con los máximos dirigentes del partido, eh, a través de los diferentes municipios, distritos y zonas. Eh, vamos a ver qué se va a debatir en eso, vamos a ver qué información ellos traen para nosotros eh, y qué esperanza, qué palabra de alivio le pueden traer a nuestra dirigencia. En lo que tiene que ver con las obras, pues mire, eh, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, se van a ver muchas obras, se van a ver muchas obras, es un poco problemático por las nuevas leyes que se han hecho a través de compras y contrataciones, eh, no es tan fácil ahora como iniciar una obra. Eh, los funcionarios están cuidando bastante también porque tienen que llevar el debido proceso. Esto no es como ah, empieza eso, toma esto, aquí firme este cheque. No, ahora mismo usted puede atacar el precio porque está el lapicero para firmar un contrato que no esté llevado con el debido proceso. Nosotros tenemos obras que fueron aprobadas por el presidente de la República, eh, lo que es el reordenamiento de... San Francisco de Macorís, en algunas infraestructuras, que fue un proyecto que presentamos al presidente, el cual fue eh, aprobado por él, firmado con todas las instituciones como veedores y partícipes de que esas obras se hagan y ver realmente cómo va. El hospital se está trabajando, la avenida de la circulación se está trabajando, se está trabajando en el asfaltado, en la iluminación, en los caminos, se están haciendo mucho trabajo. hay muchos que no se ven. Pero, pero, pero, el proceso de que se inicien las grandes obras ya está en su punto final para que se empiecen a iniciar. Bueno, senador, nosotros agradecidos de que usted haya estado con nosotros en esta parte de la entrevista VIP en el día de hoy, precisamente en este segmento, que es hablando de política a otro nivel, que coordina nuestro compañero Ramón antigua brita así que gracias señor senador por compartir con nosotros en esta entrevista VIP en el día de hoy sabemos muchos compromisos de trabajo de hecho va en camino a integrarse ya a sus labores propias del día gracias por estar con nosotros señor senador muchísimas gracias a ustedes por permitirme explicarle en breve tiempo eh, parte de lo que realmente estamos haciendo de lo que estamos viviendo actualmente Así es que nos mantenemos en contacto, estaremos pendientes de todo lo que siga aconteciendo a partir de este momento en el Senado de la República con este proyecto de ley del Código Penal. Gracias por estar con nosotros. Franklin Romero, sí. senador por la provincia de Duarte, estuvo con nosotros en el día de hoy aquí en la entrevista VIP de Contacto Diario en el segmento de Política a Otro Nivel con Ramón Antigua Brito. Nosotros vamos